El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas galletas tipo Red Velvet con ingredientes naturales que nos nutran. No van a ser veganas porque lleva huevo, pero sí utilizo los productos más naturales posibles y es como una mezcla entre vegano y omnívoro. Entonces, pues sí, espero les guste. Más bien um, las llamarían galletas Red Velvet Nutritivas. Porque trato de adicionarle nutrientes, que sean unas galletas como que, que me aporten. Y seguir disfrutando de este sabor delicioso y de esta época navideña. Entonces, comenzamos. Primero agregaremos el monk fruit, el aceite de coco, la miel y después vamos a batir, de preferencia con batidora porque le da una mejor consistencia. eso lo voy a hacer manual y ahora vamos a ir haciendo ahora agregaremos el huevo Ya te la diferencia. Está complicado. Le recomiendo darle un bowl más grande. Pero creí que no sucedería esto. Okay. al lado quedó aquí lo regresaremos a donde se Time for your hands Prepárate para Pintar tus manos de color rojo Van a quedar un poco color vino Todo hay pedazos De aceite de coco Así que hay que aplastar los pies todos para que se deshagan y se forme la masa junto con toda nuestra harina que ya está integrada. Y divide en dos partes la, la mezcla de la harina. Aquí sigue la otra. Bueno, la mitad. La segunda parte de la harina. Hay que integrarla súper bien. Vamos a necesitar una cucharada más de aceite de coco. Para que compacte, bueno, con la harina que nos queda. Parece plásturina roja. La yema va a servir como nuestro pegamento. Rico. Creo que esto funciona como yema. Según yo, son yemas. Entonces, si no, pues quién sabe. Es la mitad de un cuarto de taza. Es hora de precalentar el horno. Vamos a precalentar a ciento. 80 no se pero 180 We are back la masa ha sido un poquito seca cosa de nada una cucharadita de aceite de semilla de uva pero puedes usar de canola o de canola canola ay siempre me cuesta esa palabra de canola para que quede más húmeda y compacta pero no tiene que quedar ni muy seca ni muy aguada Fijar por 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos, bueno 15, y quedó así, compacta. Y estamos listos para hacer nuestras gallitas, formarlas aquí y meterlas al horno. color vino porque es natural voy a hacer todas las bolitas primero y después las aplato muy bien ya acabé y dale en 15 galletitas Veamos qué tal salen. Las vamos a dejar hornear de 8 a 10 minutos. Y un indicador va a ser que pues, obviamente van a cambiar de tonalidad. Y veamos qué tal quedan. Como conclusión, creo que hay que ponerle menos de tabel. Porque usualmente las red pelvet las hacen con colorantes. Y obviamente pues, son gotitas de gel que crean un color lindo. Pero cuando utilizas el color natural, yo creo que es difícil encontrar extracto de betabel para colorear tus galletas. Entonces, pues, yo encontré esta opción pues ya tengo bastante tiempo con esta. Sin embargo, si usamos el betabel natural, tenemos que agarrar una pequeña cantidad para utilizar el color. Incluso yo utilizaría poca cantidad que yo aproximadamente cuando hago hotcakes. Le pongo como dos cucharadas de puré. Y aún así quedan un poco aguaditos. Entonces le pondría como una o dos cucharadas de puré, pero como que exprimirlo, ¿no? Ya quedaron. super chewy, quedó suave, era justo como quería que quedara. no, están crujientes son suaves, busqué buena textura como las que venden Subway, Costco no le pude chispas porque no quería que llegase a oscurecer más mi mezcla pero de dulzor, me encantó no son muy dulces, ni insípidas, porque yo tengo un problema de que no consumo mucho azúcar, sin embargo sí me gustan los pósteres y todo, pero usualmente mis preparaciones las hago con poco azúcar. Yo creo que es cuestión de la parte de nutrición, pero he aprendido como a escuchar a mi cuerpo y a tratar de... Yo ir como checando qué cantidades, como donde no sabe ni muy dulce ni un principio sino un punto medio, porque me gusta comer intuitivamente, pero tampoco irme a un exceso, porque mucha gente cree que comer intuitivamente es atascarse y no, entonces es más bien encontrarte. A conocerte gustos eh, Cuando tienes hambre o no Entonces Me encantó, me encantó el dulzor O sea, ahí sí Me gustó Y el cacao le da como un Balance de sabores Porque no fue mucho Pero sí le da muy sabor Así que Hagan sus galletitas Las pueden utilizar ahorita para regalar Ya que ahorita está todo cerrado Entonces son una buena opción de regalo. ¡Wow! Sean exquisitas. Mm. Y si es su primera vez como la mía, no importa, solo diviertanse cocinando. Crean sus versiones, mezclen, prueben, experimenten y sean felices. Los quiero y nos vemos en una siguiente receta.